Tú eres el que que el de de la casa. Pero no gustado, es que el otro día en Sevilla lo hicimos al revés. Yo he estado viviendo 20, 20 años en Sevilla, ¿no? Y estaban, no sé, estábamos unos 40 amigos y amigas y tal, y entonces cuando iban a empezar a presentar el, el, el, a presentarme dije yo no, no, a esperar un poco. Y mi forma de darle la gracia fue presentar a los 40. <risa> no fue muy práctico. Y <risa> bueno, Aquí todavía no les conozco a ustedes como hasta ese nivel. ¿no? Algunos sí, algunos los conozco de toda la vida. Pero hasta ese nivel, de momento no. Dentro de 40 años hablamos. ¿no? <risa> Bueno, claro, que señor Figuero, Figuero, no sea, a Miguel Bueno, yo estoy aquí de relleno por cumplir con, con mi amigo, el camarada Marcos, entonces no hago más que eso, estar para, para presentar. Y estoy porque además eh, hace poesía política. Y, yo lo que veo de la poesía, como en cualquier otra cosa de la vida, es su dimensión política, lo que creo que es la que ennoblece al ser humano y hace del ser humano algo más trascendente. Eh, la política con mayúsculas, eh, entendida como eso que permite que podamos vivir en comunidad, que construyamos sociedad y que nos sentamos mutuamente responsables unos de los otros. Si no conseguimos hacer esa política, nos convertirán en masa atomizada, perfectamente vulnerable. Entonces, cuando alguien se decide hacer un mínimo de, de política a través de la poesía, pues me parece, por lo menos, por lo menos interesante. Entonces, eh, os quería transmitir que creo que más que venir aquí a hablar de poesía, hemos venido a hablar de política. <risa> y creo que el momento además lo requiere porque estamos en un momento muy grave los que me conocéis y si ya me habéis oído a través de los libros y cuando pues, hemos hecho aquí presentaciones y demás creo que estamos en un momento muy grave hoy Inglaterra saca el ejército a la calle eh, Francia tiene el ejército en la calle pronto eh, el resto de Europa va a tener el ejército en la calle eh, eh, Bruselas eh, Bélgica eh, ya hace tiempo que también lo tiene Estados Unidos ya hace más de una década y están militarizando las sociedades. Están, preparando, están preparándose porque están preparando algo muy bueno, muy serio. Eh, la debacle y la degeneración de este sistema ya no tiene freno y por lo tanto cada vez van a tener que usar el recurso de la violencia brutal. Y de momento están acostumbrando a la población a que los militares estén paseándose por las calles. Entonces sobre estas cosas tenemos que hablar. Aquí hay un... Compañero, que además de luchar de, durante más de 40 años, porque tiene la fecha de años, como ya sabéis, además, pues eh, y de montar organizaciones y de, de adelante con movimientos, dentro de nada se va a Madrid con las marchas de la dignidad y otras cuestiones parecidas, pues eh, cree, cree que todavía podemos hacer algo si estamos organizados y si estamos unidos. Y ahí también ha puesto yo, por eso estoy aquí hoy con él, para que nos cuente algunas cosas y, bueno, no voy a contar nada más, luego si queréis, si debatimos y si hablamos de lo que está pasando hoy, pues hablamos un poco más, ¿vale? Así que le dejo a Guzmán, que también es otro compañero que, que, que como su nombre indica nos acompaña. Muchas <risa> gracias. Yo leyendo el libro, que el gusto, ¿no? en le fin, he leído y disfrutado, regalado, ¿no? Pues... Me vino la inspiración y te dediqué una, una introducción breve y luego ya si quieres hablamos ya de más detalles, ¿de acuerdo? Ahí si te gusta. Digo, hay poetas que escriben versos y otros que escriben historia en la lírica de las ideas y la prosa de los hechos. Este es el caso de Marcos, con quien tengo el gusto de compartir sueños y pasiones, esas que golpean la realidad todos los días con tal de arrancar alguna pirita de dignidad. Así coincidimos en el encuentro esta tarde del 15M, en las marchas del 22M a Camino de Madrid, en el Bicentenario de la Pepa, en Cádiz. Proclamando un proceso constituyente, en los textos de los manifiestos, en la lucha de la calle, incluso en la brisa marina que nos trae recuerdo de África y el olor de los muertos por culpa de una decadencia de Occidente. Teniendo estas experiencias a espaldas, se escribe con la tinta de la sangre de un corazón combativo, voluntad férrea y con una sensibilidad humana por experiencia. Es por ello que me gustan sus versos, porque no son florituras impresas en el arte de agradar, sino expresiones escritas de una vida convulsa, cual Ulises, enfrentada a la muerte, las guerras y la explotación sin dejar por ello de mirar al mar no solo nos regala sus reflexiones sino que nos ofrece herramientas para picar la piedra de la indiferencia una muestra más de la unión espiritual entre hacer y pensar en la revolución con coherencia espero ver más horas de las suyas de las escritas y de las de praxis seguimos teniendo un arduo tarea por delante pero con amigos como él camarada de aspiraciones y compañero de conjuras seguro que será una lucha que va a dar la pena gracias por todo Y es que me lo encontré en las luchas. Y, y nos entendimos enseguida, porque dentro de lo que era todo líquido, todo fluctúa, todo no se sabe para dónde, nos entendimos enseguida de a dónde de apuntar. ¿no? Y, y vimos que en muy pocas palabras nos sincronizamos y sabíamos lo que estábamos haciendo, porque Tiene que ver con la trayectoria totalmente diferente, pero con una visión ideológica muy similar y unas experiencias políticas lo que facilitó que nos entendíamos enseguida. Fue por culpa suya que nos fuimos un amigo mío, Rodolfo, y yo en coche desde Valencia a Cádiz de Tirón para ir al Bicentenario de la Pepa. Y ahí estuvimos. También vimos a más gente que, bueno, sabemos por dónde han ido. A Pero, al, oye, pa al parlamento la mayoría, ¿no? Exactamente. No Son muy parlamentarios. Exacto. Pero que cada vez que llama a conjurar, yo... No tengo problemas de confianza con él, y digo, adelante, es lo que toca, no, no hay de otra. Y lo mismo me dijo, la presentación del libro era para, para tramar, realmente. La poesía, como está, como está escrito, ¿no? el tema de la praxis, los hechos, es la parte que no se ve en el papel, se intuye en sus palabras, pero que es el día a día de lo que él está pidiendo. Es que nos pongamos ya a, a tramar, a tejer, a ir construyendo. Y ese es el reto que tenemos y por eso se hace la invitación, vine a Medrede, para poder veros, para poder hablar del libro y de lo que es más allá del libro, ¿no? las futuras obras. También me acuerdo que una de las veces que hablamos te, quedaban, te decían que te quedaban poquitos, poquitas horas, poquitos días, ¿no? un poquito tiempo. Y yo te dije, no, no, si te, aún te queda. hasta que consigamos la República, fíjate, llevas si a estar vivo. Y así se está cumpliendo. Y espero que así sea. Sí. O sea, que vamos para rato. Justamente cuando nos conocimos al día siguiente, que fue en Marina Leda, en el, el, el, el encuentro estatal de las van, uh -huh. bueno, Perdón, de. Marches Popular Indignada, el encuentro estatal no, de 15. de las 15M, ¿no? Sí. Uh -huh. Fue. Al día siguiente me operaban, Fue la primera vez que me intervenían. Uh -huh. Y me mandaron a mí a que debatiera allí con ustedes el tema del proceso constituyente. Se aprobó por unanimidad además. ¿no? Bueno, gracias, gracias a Andrés, a Guzmán, a todos vosotros y vosotras. También a un chileno que acaba de entrar, que es uno de aquellos de la PEPA, el compañero Leonel Baso, chileno internacionalista. No hay nada como tomar vino con Leonel para alegrar la noche y que no se quede dormida. Eh. ¿Qué deciros? Vamos a ver. Los que me conocéis sabéis que yo soy muy distendido. No, yo, no, yo soy un aprendiz de poeta y, y mi oficio mi, mi oficio es por el ladrillo, ¿no? en todos los sentidos, metafóricamente y en la práctica también. El, hasta ahora, yo lo que había hecho era artículos de opinión, creo que publicado en Rebelión desde el año 2005 aproximadamente, o 2004, en otra web de carácter internacional o estatal, donde se, ha, se han permitido... Bueno, pues eso, el cariño de publicarme algunas cosas, incluso en Gramma, me han publicado alguna vez algo, que a mí me sorprendía encontrarme Gramma por ahí, el, el, mi nombre y mi apellido, y, y algunos otros compañeros, ¿no? En Socialismo 21, en Crónica Popular, en La Casa de mi Tía, en, en La Levantera, no sé, en bastantes sitios. Pero lo de la poesía era algo que tenía ahí que, y que ha ido creciendo conforme ha ido avanzando conforme ha ido avanzando el tiempo, los últimos años fundamentalmente, pues como veis aquí Puerto Vallana, tres años de amor y de guerra que es una, la última fase de mi vida que es el amor y el, y el combate ¿no? y es no son tres años ya, ya son cuatro, es una situación personal bastante fastidiada, ¿no? dolorosa que me hace irme a vivir a un lugar que para mí siempre había sido idílico que es el desierto de Armería o la, la cuna de Andalucía Bayana es la cuna de Andalucía, República Marítima, Mariní, eh, Yemení eh, es, es un lugar es, que se nota. Tú entras allí a Bahiana y a, a Pechina, que soy hoy Pechina, o el Valle del Andará, todo lo que es la Bahía de Almería, está desierto, y, y notas que hay, hay, ahí hay algo. ¿no? Es tierra de volcanes y los volcanes han dejado allí su, su impronta y se transmite. Eh, me estaba muriendo, como me estaba muriendo, pues tenía que curarme y fui a un lugar que yo sabía que me iba a curar por lo que tenía el lugar en seres humanos y en naturaleza y allí se cuajó, se cuajó el, el, este, este libro ¿no? y efectivamente, este poemario el, el único poema que está datado, fechado es eh, con, en marzo de 2013 es el primer poema el que da parte del título al libro que es Puerto Vallana eh, y marzo de 2013 es un mes después que yo llegase a Almería no tiene mayor importancia que yo me pudiese estar muriendo o viviendo. ¿no? Tal vez lo más importante aquí es el proceso histórico en el que estábamos metidos. Eso es lo más, para mí es lo más importante, no es mi vida. ¿no? Recuerdo en La Habana una vez con Moncho, un compañero que formaba parte del equipo de organización de, del PC, con Julián Grimau, que me comentaba una, una anécdota... Una anécdota en el, en el Hotel Riviera, que es donde solían ir los poetas latinoamericanos, eh, me decía, mmm, antes de ir a España, Julián dijo, eh, nosotros también tenemos que vivir. O sea, los comunistas también tenemos que vivir. Todo no puede ser el partido, todo no puede ser la organización, todo no, no puede ser la lucha. Eh, nuestra vida tiene que ser algo más, ¿no? Yo creo que... Queriendo conscientemente o inconscientemente, la vida, toda la vida de nosotros, de las personas que estamos comprometidas, es una vida que se vive de forma intensa. Tan intensa como, como la vida de mi amigo And Andrés Piquera, que ha perdido hasta el pelo, ¿no? Bueno, bueno si hablamos de la vida de Leonel Vaso, que ha perdido. No sabemos. Algún kilo. Algún kilo. Quiero decir que, que, efectivamente, nosotros también tenemos que vivir y eso, y eso se expresa. Se expresa en la forma de comunicar las cosas en una asamblea o en las cosas eh, que uno se sienta a trabajar literariamente, ¿no? Eh, no han robado. Y para mí lo más importante, tal vez porque todavía como todos los días, eh, no han robado la ilusión no han robado la ilusión no han robado la esperanza eh, no han robado el futuro no han robado tantas cosas que no eran tangibles que no se podían coger que recuperarlas forma parte del proceso revolucionario o sea no es posible hacer una revolución humana eh, si me apuráis y me voy a atrever a decir que hasta revolucionaria eh, que está en desuso la palabra yo a veces casi da miedo usarla ¿eh? Eh, pero nos han quitado tantas cosas que recuperarla hoy es, es, es que es un acto revolucionario o sea nosotros en Sevilla la otra noche el compañero, que uno de los compañeros Miguel Bellor, por cierto, valenciano hijo de un médico valenciano afincado en Granada eh, decía es que el entramado que existía entre nosotros se ha roto ese entramado personal que teníamos ese se ha roto, la camaradería se ha roto ahora estamos en otra fase, estamos a tiro entre nosotros aunque lleguemos a acuerdos políticos yo creo que parte de lo que escribo yo aquí va tejiendo eso también eso humano lo teje, o sea, es poco. Podemos entrar en la denuncia, entro en la denuncia social, entro en la denuncia contra la guerra, que es otra de las partes del libro, entro en la denuncia de la situación de la mujer y también entro en, el, en lo otro, ¿no? en, en, tejer, en, en tejer la camaradería, ¿no? el encuentro entre los seres humanos. Mm, yo creo que, que, ahí también hay que en eso también hay que mirar el libro. Estamos en un proceso de deconstrucción. Se están destruyendo viejas formas y se están creando otras nuevas. Y otras que parecen nuevas, pero son tan viejas como hermear. Que se dice en Andalucía. No sé si aquí también Está se dice eso, ¿no? Bien, pues son tan viejas como hermear, ¿no? Que parecen nuevas, ¿no? Bien, estamos en esa fase. Eh, intentar desvelar la, la verdad, a veces la verdad de uno, ¿no? pero hay que intentar desvelar la verdad colectiva, es imprescindible. Si se, se puede hacer eh, con un libro, de, con lo que escribe mi amigo Andrés, Gloria bendita, ¿eh? con la palabra de mi amigo Humán, Gloria bendita, y si se puede hacer a través de la poesía, pues también está bienvenido. O sea, la poesía como instrumento, la poesía como instrumento. Y os lo digo yo, que yo no me tengo por poeta, o sea, yo me sigo teniendo por un aprendiz de poeta y he utilizado la poesía como esa herramienta. ¿Mm? Y eso es lo que os intento transmitir, lo que intento transmitir. Ya se, serán algunos cientos de personas los que, los que han estado escuchando un poco como narro el libro eh, que el libro se ha presentado en Madrid en Ciudad Real en Córdoba en Sevilla en Málaga en Almería hoy en Valencia y todavía queda algún otro sitio por ahí que presentar creo que se me olvida alguna, alguna ciudad eh, yo creo que lo más importante de, de, de todo es que los versos que hay aquí suenan mejor cuando los leéis ustedes. O sea, y si suenan mejor cuando los leéis ustedes, significa que yo no lo he hecho tan, tan mal. ¿Mm? No lo he hecho tan mal. Estos van a contracorriente. Eso lo podéis tener claro. Mis versos no van con la corriente. Van a contracorriente. Y es difícil escribir a contracorriente. Pero yo creo que también es necesario Independientemente de la calidad que pueda tener la literatura o no Se intenta que tenga la más posible ¿Mm? Pero esos son mis versos No podía hacerlo de otra forma Sabiendo que eran ese tipo de versos, ese tipo de versos. Mi vida va también aquí Yo soy mediterráneo, ¿no? O sea, eh, nací... Eh, eh, per Permitidme que os lo diga así, ¿vale? Aquel octubre rojo. Yo nací en un lugar sobre una viña gris y al fondo la mar. Apenas recuerdo. Pero era un octubre rojo. Eso dijo mi madre. Que el sol era un ojo sobre el Mediterráneo y por él se veía África. Apenas lo recuerdo, pero el olor a pámpanos me persigue desde el día primero y cuando menos me lo espero, el otoño me trae a madre preñada de mar y de montaña.